Este martes 11 de la noche en El Espejo reflejamos un especial de cine experimental y video arte mexicano con Angélica Cuevas Portilla este, este es el avión del amor que giraba así El Espejo, martes y viernes 11 de la noche por Canal Capital, Televisión Más Humana